Hola, ¿cómo están? Hoy les preparamos un video sobre la nueva generación, la número 3 de Cangri, de las luces Color Match para colorimetría y detailing. Como verán, estas luces que siempre nos vienen innovando, vamos a comenzar con abriéndoles un poquito el packaging y mostrándoles esta primer luz que trae, la famosa Multi Match. ¿Y cuál es la diferencia que tiene y cuáles son, digamos, la, las, las cosas nuevas que nos vienen a presentar la gente de Scangrix que siempre está innovando. Principal cuestión, que esto ha sido pedido por muchos, muchos clientes. Viene ahora con estos dos imanes. Estos imanes son muy, muy prácticos porque además tienen muy buena resistencia, entonces podemos trabajar sin, estar, sin tener la necesidad de sostenerla. Pero si la queremos sostener, miren lo que viene acá. Tenemos obviamente la formita de la mano para poder agarrarla. Y estar trabajando cómodamente, hacer una inspección y demás ¿cuál es la diferencia entre esta y por ejemplo esta que tenemos acá, que es una divinura, que es la nueva Sunmatch Mini que la vamos a colocar por acá que también tiene imán, algo importante ahora todas las luces van a venir con el maravilla. entonces ¿cuál es la principal diferencia? ¿Qué es, ¿qué es lo que encontramos en esta Multimatch con respecto a la línea 2 o a la línea 1 incluso que muchos de ustedes deben tener en su taller o en su local de detailing Principalmente encontramos esta nueva pantalla, digamos, esta nueva forma de manejar la lámpara aquí atrás. primer, primer paso vamos a encenderla y nos va a marcar eh, como primera cuestión, digamos, la potencia a la que estoy trabajando. Entonces, si yo quiero, le voy bajando la intensidad. Lo vamos a ir viendo reflejado ahí. Le subo la intensidad o se la puedo bajar incluso, al mínimo. Ahí voy a trabajar al 100%. A medida que yo voy subiendo o bajando la intensidad, lo que, lo que nos va a aparecer acá es que cuántos minutos, qué porcentaje de batería me queda y cuánto, cuánto tiempo de trabajo sobre esa batería. Y ahora, digamos, el segundo paso como cuestión súper innovadora de esta línea Scangrip generación tercera es que mantengo pulsado y ahora ya me voy a pasar a la tonalidad. Esto lo vamos a usar acá en este escritorio para que se vea bien claramente. Van a ver cómo voy a ir pasando de una luz más fría a una bien cálida. Los que tienen la, la grip segunda generación van a identificar que tienen esta tonalidad y esta tonalidad. Es decir, la luz cálida y la luz fría, como ahora. Pero ahora le agregaron tres tonalidades más intermedias. Es decir, ¿cuál es el sentido de todo esto? Voy a apagar porque si no, no van a ver nada. El sentido de todo esto es que puedan eh, tener absolutamente todas las luces del sol durante el día. Es decir, la luz del amanecer no es la misma que la luz al atardecer o al anochecer. Entonces, Scanner lo que nos hizo es, en un mismo LED, ponernos absolutamente todas las luces del sol. Esto es por un lado. Además, algo, y este es un guiño para todos los usuarios, nos agregaron acá, esta, si lo logramos abrir, se los muestro, funciona también como power bank o como un centro de batería para cargar el celular. O sea, si tenemos cargada la batería, podemos enchufar nuestro celular y cargarlo tranquilamente. Segunda luz, vamos a correr esta por acá, segunda luz que trae, la Mini Match. Esta es una luz, que es como si los que tienen la segunda generación ya la conocen, pero ahora viene en versión Mini. ¿Cuál es la idea? Tener esto permanentemente con uno, en el bolsillo, para poder moverse y hacer inspecciones en el momento y eficaces. Los que hacen detailing saben que eso es muy necesario y los que la usan para colorimetría saben que necesitan tener a mano siempre la luz a la hora de eh, tener que ajustar y hacer un color previo a, la, a, la, a pintar. Entonces tenemos un primer tono de luz y mantenemos pulsado y vamos a pasar al segundo tono como les comentaba anteriormente. Y obviamente las dos intensidades. Ya no viene más el famoso Match Pen o el lápiz, que sí se vende aparte, pero sí se incorporó esta, que es la iMatch. Bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué usar la iMatch o por qué no usarla? La coloco, tengo las dos intensidades y si mantengo, además, tengo los dos tonos de luz. Debería cambiar ahí. Ahí cambió. Entonces tenemos el tono cálido y si mantengo, tenemos el tono, el tono frío. Ahí pasamos al cálido. Y las dos intensidades. Entonces, ¿qué es lo principal de esto? Para el que está haciendo detailing, por ejemplo, que esté trabajando ya con la luz correcta, con la luz solar. ¿Por qué? ¿Por qué usamos la luz solar? Porque Scangri se empecina tanto en imitar hasta un 96% la luz del sol. Porque básicamente esa es la luz con la que nuestros clientes van a comparar el trabajo que hicimos, tanto de pintura como de detailing. Entonces, si yo tengo la luz a mano mientras estoy haciendo el trabajo, ya sea de pulido o incluso para todos los pintores... De pintado dentro de la cabina, estoy trabajando directamente con la luz con la que mi cliente va a evaluar mi trabajo, por lo tanto es súper importante. Y además, seguimos incorporando también acá, como ven, se enciende la luz, es un sensor. La diferencia con respecto a la primera versión es que ahora no paso la mano una sola vez, sino que paso dos veces la mano y enciende y dos veces para apagar. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces la tenían, la tenían colocada y, digamos, ¿Qué sucedía? Pasaban la mano por ahí para rascarse o algo y se apagaba la lámpara o se prendía. Ahora tengo que pasarla dos veces para que encienda y dos veces para que apague. Siempre, digamos, innovando de la mano de los productos Scandri. Bueno, este fue un muy buen resumen para que conozcan esta nueva línea de productos de Scandri. Los dejamos con este tutorial y esperemos que les haya gustado mucho.